Los manejos de Fernando VII, Pepa la malagueña, Tatischev y toda una corte de personajes corruptos hicieron que a la muerte del monarca, la monarquía estuviese absolutamente arruinada, el país sumido en guerras civiles de las cuales tardaría en salir más de un siglo y en la armada en un estado absolutamente deplorable. Sin embargo, solo 50 años después de la muerte del, del monarca, un muchacho de Cartagena, un marino de Cartagena, eh, llevaría a cabo el diseño de una de las más sorprendentes piezas de ingeniería que conocen los siglos, el primer torpedero eléctrico submarino, que diseñó Isaac Peral y Caballero. Es casi un tótem de los cartageneros, pero muy poca gente sabe que este navío submarino no solo navegaba con acumuladores eléctricos, que para entonces, como ahora un Tesla, es un avance tecnológico maravilloso, sino que, además, eh, disparaba torpedos, como este Torpedo Schwarzkopf, que pueden ver aquí, que, naturalmente, tenían que ir guiados por, por giróscopos y por sistemas de guiado, que para la época eran un avance absolutamente tremendo. El, este submarino, que se conserva en Cartagena, es eh, solo un prototipo y aquí en la proa, donde está el tubo lanzatorpedos, pues pueden ver ustedes la dotación con el, la que fue botado al mar en San Fernando, Cádiz, en 1888. Pero en un país corrupto, la, la aventura del submarino peral no, no, no podía salir bien. Aunque fue probado reiteradamente eh, con éxito total en maniobras de torpedeo submarino, intereses británicos e intereses internacionales, empezaron a trabajar para que el proyecto de Peral no, no saliese nunca adelante. Aquí tenemos eh, pues la vela del submarino con la, con la escotilla por donde eh, cargaba los torpedos. El submarino de Peral era un avance maravilloso para la época. Muchísimos años antes de que el matemático norteamericano Norbert Wiener inventase la palabra cibernética, que viene del griego kybernetikos, timonel, Isaac Peral había diseñado para este tipo de submarinos un aparato de profundidades que era realmente una especie de piloto automático que permitía que el sumergible se mantuviese siempre a la misma eh, siempre a la profundidad programada. Este aparato de profundidad captó la atención del mundo y sobre todo del más importante y siniestro personaje de la época, el traficante de armas al servicio de la corona británica Basil, Basil Zaharoff. La historia es compleja, pero Basil Zaharoff llegó incluso a citarse en Londres con Isaac Peral para tratar de comprarle su aparato de su aparato de profundidades eh, por una vez en España bueno por una vez no como muchas veces en España muchas personas pues han tenido un cierto sentido patriótico y se han negado Isaac Peral rechazó el dinero y prefirió no vender a ninguna potencia extranjera los objetos de de su estudio ciertamente la batalla estaba perdida en un Estado corrupto, sobres, dinero, contra patriotismo es una batalla extremadamente desigual que naturalmente ganaron rápidamente los sobres. Para 1890 el proyecto de Isaac Peral fue cancelado. Pero para todos aquellos que creen que la corrupción no importa o que la corrupción Nunca se acaba pagando. Solo ocho años después de que el proyecto de Peral fuese cancelado, los Estados Unidos de América decidieron apoderarse de los últimos restos de España en América y declararon la guerra a España para apoderarse de las islas de Santiago de Cuba y de Puerto Rico. Para ese momento, Toda la corrupción acumulada, desde los tejemanejes de Fernando VII y Pepa la Malagueña, el embajador ruso Tatishev, desde los boicoteos al proyecto de Peral y a toda esa corrupción que caracterizó a la España del siglo XIX, vinieron a pagarse. Porque en 1898, en una campaña desigual, los estados unidos de américa derrotaron a españa en los combates de santiago de cuba y cavite y estos que tienen ante ustedes son los verdaderos héroes de santiago de cuba y cavite y esta es la sangre que pagó la corrupción de toda la monarquía aquí van a encontrar ustedes multitud de nombres gallegos pita fernández vilariño vascos zárate Iniesta. Y muchos cartageneros también, los Ross y los Conesas, andan por aquí. Este fue el precio que hubimos de pagar a los desmanes de toda una clase política corrupta. La corrupción se paga, así a veces con sangre y a veces también con paro, con desempleo, con hambre, con falta de comida o con desahucios. Estos tres puntos que les he enseñado están muy cerquita en Cartagena y cuando algún amigo viene a verme se los suelo enseñar y le digo que es una ruta turística que no viene en los folletos oficiales y a la que yo llamo la ruta de la corrupción.